Y me voy a tomar una foto con BTS. De. ¡Ah, Con el meotata. Bueno, acá están todas las cosas. Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy me encuentro en Busan, una ciudad al muy sur de Seúl Se va a llevar a cabo lo que es el Master, el Fan Meeting de BTS Esta es la segunda vez que puedo asistir a un Master de BTS después de uno que asistí en el 2016 Para mí esto es muy emocionante de saber de que... Que fue mi primer concierto de BTS acá en Corea El Master, para los que no saben, básicamente Es un fan meeting de BTS Donde eh, hay más interacción con los fans Hay juegos y se ven canciones Y hacen cosas especiales que no se dan en ningún Ningún otro concierto Pero hoy día llevarme alguna sorpresa Ya estuvieron dando algunos spoilers Así que probablemente spoiler hayan En el video de hoy, básicamente lo que les quiero mostrar Es la experiencia del fan que hay afuera ¿A qué me refiero? Por primera vez en la vida, Bithit ha implementado Un montón de actividades que son relacionadas A los fans, por ejemplo, hay una que se llama El Play Zone que está ubicado acá atrás donde en este estadio gigante se hacen actividades solamente para entretener a las fans mientras comienza el concierto entonces, eh, sí eso pasa en Corea usan un estadio solamente para hacer la previa para el gran concierto que va a ser en un estadio que está acá al lado así que también les voy a mostrar algunas de las cosas que van a ver por acá también les voy a enseñar algo que eh, me pasó muy bacán porque si ustedes no mal no recuerdan yo en mi Instagram supe una historia que puse recibí el correo que todo ARMY quiere recibir y sí ese correo era sobre el BTS Studio Básicamente voy a entrar a en una caseta Y me voy a tomar una foto con BTS Y yo así como, eh, gracias, pero obviamente es solo gráfico No es Sony yo de verdad Pero es algo muy difícil de conseguir Que desde el 2017 del tour de The Wings Tour eh, Eso no está, nunca me he ganado uno Entonces es como la primera vez que, me voy a ganar, que voy a participar en uno de estos eh, Photo Studio eh, Y eso, así que eh, voy a ir para allá, les voy a mostrar cómo es el tema y eh, espero que les guste toda esta previa al concierto y ya en el siguiente video van a ver cómo va a ser la experiencia adentro del estadio en el mismo concierto así que espero que les guste todas estas imágenes que les voy a mostrar de la previa del Master acá en Busan, nos vemos para Busan me voy a ir en un KTX Que es un tren que es como semi bala, no tan bala, casi bala Me voy a demorar una horas y media, tres horas casi en llegar a Busan Cuando me bajé del KTX ahora recién Eran puro army, eran puro army. Todo según se vino a, a Busan Como que es muy cuático de verdad que... Weón, ¿qué es esto? Que alguien me explique, por favor Acá en... Es como toda la salida en metro y está todo, todo, todo, todo con las meas fotos de Jimmy. ¡Oh, Dios Hay una señora tomando fotos con Jimmy. ¡Sí! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! En este sector está eh, para que la gente que ha comprado a través de Interpark venga a retirar su entrada entonces la gente que tiene como la membresía que es global Obviamente como no le pueden repartir las entradas hasta sus casas La entrada física en este caso Pueden venir a retirarla a estos lugares con su pasaporte Y el comprobante de que hicieron la compra Una niña como aquí al lado de la fila Y me trae esto y me dice Oye yo vi que tú preguntaste por esto Pero en realidad este es el mío Pero te lo voy a regalar a ti Porque parece que te gusta mucho Y yo sé sí, por favor Y aquí están En este concierto eh, por primera vez se implementó una nueva política De que todo el merchandising se pide antes Entonces ya no se hacen esas filas kilométricas. Mira la coincidencia, hace tres años más o menos Cuando vine al primer concierto de BTS acá en Corea Que fue el Monster Les mostré en ese video una fila gigante Que daba vuelta a todo el estadio de gente Que estaba esperando para comprar merchandising Pero eso ahora ya no pasa porque todo se reserva con antelación Así que esos son los lugares donde uno llega Y recoge su merchandising sin tener que esperar largas filas bueno, acá el estudio, eh, aquí si se fijan hay unas casitas negras donde tú entras y te, te puedes tomar una foto con alguno de los miembros que tú elijas Es muy bacán a amé, Jay. Tienen que saber que ser ARMY es muy difícil y llevo una hora esperando para entrar a esto No es que yo esté acá al frente, sino que tengo que hacer toda esta fila gigante Pero al menos acá a la entrada nos dieron esta postal Muy bonita Y yes. bueno, la sensación de ser el primero en la fila es una wea impagable Aquí seleccionamos el miembro que queremos Y empieza la cuenta regresiva ¡Ay, mentira! Sí. Ah, qué lindo, ah, chao, wow, que nos vemos lindos. Aquí vamos de nuevo. ¿Con quién creen ustedes que me voy a tomar la foto? Dejen acá abajo en los comentarios ¿Con quién creen que me voy a tomar la foto? Porque ya saben, ya me tomé una con Jungkook, pero ¿Con quién será me ahora? Yo iba a tomar una foto con Jimin, pero el tan tonto Cuando entré a la caseta, lo primero que hice Fue apretar el botón de Jungkook y después No lo pude cancelar y después le pregunté al staff Si podía cancelar y me dijeron que no Así que tuve que tomarme de nuevo la foto con Jungkook Pero lo bueno es que esta salió más clara y más bonita Que la anterior Ya, yes, vamos adentro ahora este es el estadio por dentro Que es como les dije El lugar donde se hace la previa para el concierto El concierto no va a ser aquí mismo Pero es donde se hace la previa Y si se fijan, allá hay como actividades Están los muñecos en vida real de BC21 Y acá al otro lado están los más stands que hay Y está todo decorado en base al master Está demasiado lindo Qué lindo Miren con qué estoy acá Con quién estoy acá? ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Yeah! Coya. ¡Bye! ¡Añón! ¡Y baila, baila! ¡Añón, chimí! ¡Añón, chimí! ¡Añón, chimí, gorro! chimí! Les voy a presentar a un amigo que me está acompañando el día de hoy. Eh, él es un amigo de todas las armies y yo estoy seguro que lo conocen. Así que aquí va, aquí se lo voy a presentar. ¡Miren quién es! ¡Añón! Venga, pero bueno, Están weón bueno, está vivo, me mata, weón. Estoy haciendo la fila del lucky draw, que es como estas cositas como para sacar pelotitas como con un contenido adentro y la gracia es que el miembro que te sale adentro es al azar. Entonces uno tiene que hacer una fila gigante que es como me he demorado una hora y tanto. Sí, como que it's not fun being army at all. Entonces eh, uno paga acá, se da la vuelta y ahí uno saca el cosito y eh, recibe el miembro sorpresa. Y obviamente cuando tú salís después de acá eh, hay gente que los quiere cambiar. Así que voy a ver quién me sale y voy a probar suerte en esa lucky draw que está ahí. ¿Cuál me saldrá? Dios mío santo, ¿cuál me saldrá? Ahí lo firma y nos entrega nuestra bolita. Esta, aquí está, aquí está. Veamos quién me sale. La voy a abrir acá Ya, les voy a grabar un video reacción viendo quién me salió en la bolita. Así que... Eso. Ya, ahora lo voy a ver. ¡Mis al ¡Ah, qué mala Ahí está Jimin, bonito Ahora les voy a mostrar algo que es muy genial Acá está Mr. Son Que es como muchos sabrán el coreógrafo oficial de BTS Y está haciendo una especie de clase especial Y allá hay gente que ya se inscribió a su clase Yo no me inscribí porque me da como mucho miedo en realidad estas cosas Mucho tiempo que no bailo Así que lo encuentro muy genial Y también podemos ver que él después aparece en ese escenario Así como que da como un pequeño mensaje o cualquier cosa y eh, Ahí está la gente dándolo todo, lo encuentro muy tierno, ¿verdad? de verdad es muy bacán esto Tanto cagado de la risa porque lo que está haciendo es más difícil que la cresta. Es como que dice, ah pero es muy fácil Y la gente está tipo, no, weón, que chucha bueno, los que se preguntan también me dieron este pasaporte Que adentro uno puede juntar estampas de las diferentes marcas que están hoy día presentes en este master Y voy a hacer el de LG porque si obtengo este sello Me van a dar unas fotos de BTS así que voy a ir a buscarlas ahora Y llenar este pasaporte ya, me van a hacer jugar este jueguito de acá y aquí ya tengo estampada mi sello y mi fotocard de regalo. Ahora, a jugar. Estoy demasiado bacán esto, me gusta como la experiencia de la marca. Ah, chucha, estoy atrás. Además también aquí, después de que te dan la foto como grupal, eh, también te dan la opción de venir y subir, hacer una publicación. Y te dan... Eh, individuales. Vieron me van a dar este set ahora. Aquí están todas las postales que me regaló el G, así que después le voy a mostrar en detalle todas las cositas que me han regalado hoy día y que he comprado, etcétera, etcétera. Encontré demasiado bacán esto, caché que que Bangtan está haciendo como un live exclusivo Que solamente se puede ver acá Adentro de este estadio Y ellos están en, como en la sala de espera Del estadio que está al lado Porque se están preparando obviamente para que eh, empiece el concierto Y weón bueno, Encuentro demasiado bacán así como weón bueno, Que estén haciendo así como un, una interacción Como con toda la gente Mientras estamos obviamente esperando para ir al otro estadio Donde están ellos pero obviamente ellos están en el backstage En este momento así que ahora voy a cortar Para ver este live pero les quiero compartir esto porque lo encuentro demasiado bacán y original de verdad que sí, y no sé qué hago acá si se ve como, se, me tapa eso, pero estoy tan cansado si miren, por favor, así como que ya el... de aquí está mi hotel que reservé en la página de Global Interpark como vieron en el video anterior, y les voy a mostrar cómo es, porque es bien bonito el típico video así como del room tour está la cama, aquí hay como una mesita como para, no sé, compartir tomar desayuno, etcétera etcétera aquí podrán ver que hay eh, como el escritorio y bueno el teléfono, etcétera, etcétera y allá está la tele aquí yo dejé como mis cosas ya y aquí está el baño se los voy a mostrar muy bonito también, hola, hola, hola ahí está el baño, vieron ahí está la ducha están las toallas, etcétera y también hay un closet gigante aquí donde uno puede guardar cosas así como que y están las patas también y las pantuflas Así que eso, muy genial el hotel y aquí me voy a tirar a descansar porque obviamente lo merezco mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que eso, nos vemos. Bueno, acá están todas las cosas. Uy, oh, ya no tengo voz. Aquí están todas las cosas de mis dos días del máster acá en Busan. Les voy a explicar brevemente lo que es cada cosa. Algunas cosas las compré, las otras me las regalaron, pero la gran mayoría son regalos. Ya voy a partir por acá. Los regalos que están acá son regalos como de las fans que hacen ellas mismas y le dan a la gente. Esta te la dan en la en el Photo estudio y ahí está mi foto con Jungkook que después se la voy a mostrar mejor. Este banner también me lo regaló una niña. De hecho me fue a buscar, me dijo así como, oye, eh, te quiero dar esto, y me dio ese banner junto con este, y ella parece que es una y no, cacho, muy bien. Este es de un proyecto que es como una unión, que es un support que le hicieron a Yonku, y está muy lindo, y este también me gustó mucho. Aquí tenemos los banners oficiales, aquí tenemos el banner del día sábado, y aquí tenemos el banner del día domingo, eh, que había que levantar en el Army Time acá tenemos unas postales eh, que son muy bonitas en realidad y estas las regalaba el G, como les dije, por hacer una cosa con el pasaporte, que era como obtener un timbre y todo, pero sabéis que mucha gente no sabía que esto se podía hacer y como que andaban así diciendo, oigan, van a concursar, y después como que mucha gente andaba preguntando así como, oye, ¿por qué tenía esas cosas? y yo así como, eh no sé, hola eh, bueno, estos son las photocards oficiales, que uno las tiene que comprar, y yo tuve la suerte de poder comprarlas, eh, porque ahora, como les Dije el merch se compra antes, así que me intercambié algunas Photocards y estas son básicamente las que tengo. Aquí está el porta tarjeta que me compré, que está muy lindo, me gusta mucho. Y <ríe> en realidad la compré porque me gusta mucho esta Photocard y yo la quería mucho. Pero obviamente también la podemos cambiar por los otros miembros que también están muy guay, están muy lindas. Miren, miren, miren, y son como holográficas y me encanta. Y también está el Lucky Draw Que bueno, también vieron en el video lo que es el Lucky Draw Y aquí está Chimina Bueno, en el día sábado No sé por qué parte por el día domingo ya Y en el día sábado tenemos la otra foto Del FIDIS Studio, pero esta está en peor calidad eh, De hecho el señor me dijo Así como arreglamos la calidad Así que ahí ya está la buena, esta es la oscura También obviamente tengo una postal Tengo esto que es una fanside De G-Cook o Cookmin Que fui corriendo a obtenerlo Ah, a la salida también de los Master te regalan este sticker que es muy bonito, si se fijan también está como ambientado en, en todo el concepto de, de este Magic Shop y está muy muy lindo. Eh, aquí tenemos eh, como merchandising barrio, que esto es como más de BT21, aquí tenemos el pasaporte como le mostré y aquí está el mapa que es como de todo el recinto de lo que se podía hacer hoy día y esas cositas. Eh, bueno, está mi membresía por allá... Y acá tengo una shopping bag que me compré, está mi lipstick y está mi banner con el que voy a todas partes, pero no lo pude utilizar tanto porque eh, como era standing eh, tuve que sufrir mucho y eso significa que eh, me aplastaron eh, por completo, así que eh, no hay mucho que pueda decir sobre eso. Así que eso pues chicos y chicas, <ríe> ahí están todas las cosas de este master. Ya, voy a despedir este video porque me toca entrar No les niego que estoy muy nervioso eh, Me quedan como 15 minutos para llegar a la fila Y todavía estoy un poco lejos Siempre última hora, pero eso Les voy a dejar hasta acá el video eh, El próximo video que viene Va a ser mi experiencia ya ahí adentro Van a ver algunas cosas que puedo haber grabado Y también voy a dar como algunas opiniones de cómo creo yo que estuvo el concierto Así que eso, oh! Recuerden suscribirse, dejar acá abajo en el comentario cuál de la actividad del día de hoy, fue la que más les gustó. Y eso, pues espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos muy pronto y espero que estén muy muy bien. Nos vemos. Bye bye.